Soy Rodolfo Olara Ponte, alumno, colaborador y a la postre amigo de nuestro querido Jorge Carpizo Magregor. Hablar de Jorge Carpizo Magregor es hablar del constitucionalista, hablar del investigador, del académico, del servidor público, de un gran funcionario y de un gran personaje dentro de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también es hablar de un servidor público de excepción. Es decir, Jorge Carpizo siempre fue congruente con esos principios cívicos y éticos que nos dejó un gran legado y un ejemplo a seguir. Quienes somos y hemos sido sus alumnos, sus colaboradores, nos sentimos profundamente orgullosos justamente por, esta, por este ejemplo de, de vida, de una vida profesional pletórica, de creatividad y sobre todo de una gran pasión por México. Me recuerda en este momento una anécdota cuando fui alumno del de maestro Carpizo, que caracterizado por la juventud y por los impulsos que conlleva la misma, pues desafiaba yo, trataba de desafiar al maestro con una serie de, eh, llevándolo a un esgrima académico evidentemente el maestro el joven constitucionalista Jorge Carpizo, con esa madurez con esa sapiencia pues daba una lección a este, a este joven que recién trataba de eh, incursionar en los aspectos de carácter constitucional en ese momento fue que, que me conecté cuando me, el maestro Carpizo me invitó para ser ponente en el año de 2012 en este evento a nivel iberoamericano sobre la constitución de Cádiz de 1812, con el tema de los derechos humanos, que por cierto pues fue una gran influencia del maestro Carpizo cuando tuve la oportunidad de estar en el Instituto de Relaciones Jurídicas, que abracé la investigación en este tema tan importante. Al final de mi participación, me dio una, una cálida felicitación y me conectó justamente con este momento de su clase en donde dije qué caray, al final, ¿quién iba a pensar que después de esos desafíos de, de manera indolente de un servidor fueran a cristalizar, como él bien me había dicho, y, huí, y huí, quizás nunca hubiera pensado participar en un evento de tal envergadura por nuestro querido maestro. Finalmente, quisiera decirles, que al término de su curso, el maestro Carpizo citó a don Miguel de Unamuno con la frase celebérrima eh, que dice: Si Dios no te da paz, te dará gloria. Hoy, maestro Carpizo, yo suscribo y sostengo que seguramente estás en la gloria. Gracias por tus enseñanzas y gracias a los organizadores de este evento por hacer este recordatorio tan importante para un mexicano decepción. Gracias.